muchachos! Este es el segundo día de la visita, ¿no? Ahorita mismo estamos en un carro para conocer un parque natural que queda cerca a Valencia que se llama La Albufera y luego se supone que hay es uno de los mejores sitios para comer paella, ¿no? Según me dicen aquí mis anfitriones que ya les voy a mostrar. Ayer ya se dieron cuenta, por perezosas no alcanzamos a ver mucho, ¿no? Pero algo le mostramos de las callecitas de la ciudad. Vamos a ir a visitar un paseíto en barca que supuestamente es muy barato, vale 4 euros. Entonces veremos eso y luego probaremos una deliciosa, deliciosa paella de Valencia. Que me dijeron que si no la he probado acá, no he probado paella. Bueno, vamos a ver porque ya tiene uno la expectativa. De sí. el Voy. Ah, porque la paella viene con eso, el arroz de sus campos. ¿no? Por otro lado, les cuento que el uso del tapabocas, digamos, dentro de carros eh, es obligatorio. si sí, eh, las personas que van en el carro no viven juntas. Y sí, eh, estamos con Cris, otro amigo colombiano, ¿no? que es casi valenciano, si mejor dicho valenciano, el Nos demoramos más o menos, ¿cuánto? Como media hora. La Albufer es un parque natural que queda a 10 kilómetros de Valencia. Es el lago más grande de España y de allí se nutren los arrozales que rodean la zona. Por tanto, la albufera también influye en la calidad de la paella de Valencia. Muchas gracias. Está bien, es un plan tranqui, relax. Obviamente no es el Amazonas, ¿no? Bueno, ya nos vamos a bajar, llegamos a un pueblo, ¿no? Perellonet. a probar la verdadera paella, la verdadera paella que ya le han hecho le han hecho una fama, yo no sé, yo no sé, pero tiene que estar buena. Sí, sí, sí. Tenemos aquí la carta que tiene el menú, ¿no? hay que escanearlo con eh, bueno, escanearlo con el teléfono y así saldrá el menú Porque si no, bueno, no hay carta, no me imagino, imagino Para no transmitir pues el virus, etc. Entonces hay que escanearlo, vamos a mirar eh, entonces, Y seguiremos poli, poli los no consejos come. de aquí el señor que trabajó pues en no este sentido Pollo y conejo, ¿no? Está bien La que tú digas que es la mejor, yo no sé Sí, la valenciana es la de y conejo. Que vine aquí a la cocina que me dejaron de entrar y ya estoy antojada, mejor dicho impaciente de que llegue la nuestra. Pero uh -huh. la verdadera para es eso. ¿Y qué más? Pollo, conejo, la bachoqueta y el garrofón, y ya está. Vea acuerdo. pues, primera vez que voy a probar esto en serio mm, Tiene muchísimo sabor Sí. Está muy delicioso Vamos para otro pueblo por aquí cerca Que se llama El Palmar El Palmar es una isla de la albufera y donde usualmente recomiendan ir a comer paella y el plato típico de la zona, hay y pebre, es decir, anguilas con papa.